La ciudad de los cardíacos está demasiado alta aquella ciudad de la cordillera Soprandina. Los cónsules y los embajadores extranjeros son elegidos entre los de mejor corazón, sometiéndolos a un examen previo. Ahí no puede ir ningún extranjero desprevenido. Cuidado con el corazón. Se leen los avisos del camino. Todos los indígenas tienen corazones fortalecidos de formidable arboladura, de tenaz palpitación. Quiero, quiero, quiero... Dice el corazón exaltándose. En los silencios de las aletas se oyen los corazones que no solo hacen el tipitín-tipitán corriente, sino que marcan el redoble tipitín-rataplan. Los débiles se apagan, se funden, se consumen, no pueden vivir. Solo las grandes individualidades perduran en la ciudad altísima, tardan en morirse todos, y solo fallecen súbitamente los que se defienden de la malsana curiosidad de bajar a ver el valle» de ver y mezclarse a las criaturas de corazón sencillo y débil, con dulzuras y suavidades inéditas para ellos. Su corazón se sale de su sitio, se estrella en su pecho, se queda fuera de su eje, y cuando los médicos les mueven para reconocerlos como se mueve un reloj, se oye que hay en su fondo una pieza suelta, que suena a eso, a estar desprendida. Ramón Gómez de la Serna, El Alba y otras cosas.